Bienvenidos mentes brillantes, bienvenidos a otro video más de los sonidos, de la fonética, la pronunciación del alemán básico. En este video revisaremos la segunda parte del alfabeto. Vamos a revisar la fonética, el sonido de las letras L, A, U. Los kids. anterior ya repasamos, aprendimos las letras A a K del alfabeto alemán entendiendo un poquito que las letras de forma aislada tienen cierta pronunciación y esta puede cambiar levemente cuando tenemos la letra dentro de una palabra. Te sugiero que revises el vídeo anterior de las letras A a K y suscríbete al canal para seguir después con la tercera parte de las últimas letras que faltan del alfabeto. Letra L en español en alemán L zum Beispiel das Land, das Land, el País. Oder lernen, lernen, aprender, lernen. Siguiente Letra, Letra M, in Alemán M. Zum Beispiel der Mann, el hombre, der Mann. Oder die Melone, die Melone, el Melon, die Melone. Nos acordamos acá nuevamente que la forma aislada de una letra puede sonar un poquito diferente a su aplicación como letra dentro de una palabra yo no voy a decir ti melone no, no, no voy a decir melone el sonido ya en aplicación con otras o en combinación con otras letras es presionando los labios, emitiendo un sonido como a mitades de la garganta como decir en una comida que es de, de buen sabor mmm melone siguiente letra, letra N en alemán en en zum Beispiel neun ¿de dónde conocemos esa palabra? De los números de uno al 10 en alemán. Neun. Número 9, Neun. Oder. Die nase. Die nase. La nariz. Die nase. Siguiente letra. Letra O. Tal cual como en el alfabeto español. O. Zum Beispiel. Die orange. Die orange. La naranja. Die orange. Oder. Das oa. Das oa. Or, la oreja. Das oa. Or. Acordamos. Que tenemos una H acá, la H prolonga mi letra anterior, por lo tanto la O va a, va a sonar más extendida si está combinada con una H, das OR. Letra P, también es tal cual como en el alfabeto español, P. Zum Beispiel, die Pause, la pausa, die Pause. Oder, die Pizza, die Pizza, la pizza. Siguiente letra, letra Q, en alemán también. Q, Zum Beispiel, das Quartet. El cuarteto. Das Quartet. Oder die Quitte. Die Quitte. El membrillo. Die Quitte. Podemos fijarnos acá en estos ejemplos que la Q muchas veces se combina con una U. El sonido que se crea acá es como una K combinada con una V. Qu. Quitte. Quartet. Letra R. En alemán, R. Der Reis. El arroz. Der Reis. O de Rotwein. Un pequeño comentario sobre la letra R. Acá podemos escuchar diferentes tipos de pronunciaciones. En el sur, las personas usan la R más fuerte de pronunciación, y en el norte, podemos escuchar un R y suena R, R" Rotwein y podemos escuchar también Reis o Rotwein más en las regiones más del sur de Alemania eso depende básicamente de si la persona es capaz de emitir ese sonido o no que el español sí tiene el sonido de la doble R o la R más fuerte en pronunciación por lo tanto no deben tener ningún problema en generar ese sonido y pueden escoger la forma que más les quedado para aprender Reis o Reis siguiente letra letra S en alemán es, zum Beispiel, der Satz, la frase, der Satz, oder, das Salz, das Salz, la sal, das Salz. Letra T, tal cual como en el Español, T, zum Beispiel, der Tag, el día, der Tag, oder, der Tisch, der Tisch, la mesa, der Tisch. Letra U, también ninguna diferencia con, el, con la pronunciación en Español, zum Beispiel, die U-Bahn, la Metro, die Uhrbahn, oder, die Uhr, el reloj, die Uhr. Con eso tenemos listo la segunda parte de la pronunciación de letras del alfabeto. Acá en este repaso de letras no teníamos ninguna letra que resalta de forma especial o donde hay que prestar especial atención porque suena muy diferente en su pronunciación. Espero que te gustó esta aplicación de fonética en el alemán básico. Y nos veremos en la tercera parte de las últimas letras que faltan del alfabeto Pestonismal.